5 minutos de las 16 en todo el territorio nacional, 26 grados de temperatura. Seguimos aquí en De Otro Planeta, en La Rúcula Online. Y como siempre hablábamos y decíamos que no solamente es un programa de deportes. O sea, a mí la gente me tiene vinculada en el nicho deportivo porque soy periodista deportivo. Pero independientemente de eso, este espacio justamente se llama De Otro Planeta porque toca todos los temas a nivel local, nacional e internacional. Y de todo un poco, o sea... Esa es la idea, esa es la temática Entonces le damos paso A una linda entrevista que vamos a tener hoy Para que ustedes sepan, entiendan El nombre lo ya me gusta O sea, de, de entrada el nombrazo Que le pusieron está genial, así que tenemos a invitada en eh, vía telefónica a Ana Maldonado, que es encargada de proyecto de género, tecnología y comunidad de TEDIC, que está con nosotros ahora en línea y va a charlar sobre el evento que están organizando el 18 al 20, si mal no recuerdo, de agosto. Se llama Hackerfem. Hackerfem. Me gusta el nombre de entrada. Así que le saludo ya a Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Der Cantero. Hola. Un placer. ¿Cómo andamos? Hola, muchísimas gracias por el espacio. Estamos súper bien. Acá es nuestra OFI en el centro de Asunción donde vamos a, a llevar donde vamos a, llevar a cabo la Hacker Fem este fin de semana justamente. Eh, y como te dice el nombre, Hacker Femme, eh, son temas relacionados a la tecnología, al feminismo y a las mujeres. Uh -huh. Y eh, llevamos a cabo este evento desde el 2017. Y después de dos años volvemos a lo presencial, entonces estamos súper emocionadas de abrir las puertas de nuestras oficinas y darles la bienvenida a todas las personas, mujeres, cuerpos disidentes y hasta hasta hombres, hasta los compas hombres, están re -invitados a venir a visitarnos para aprender más sobre el mundo de la tecnología a través de los ojos de las mujeres. Uh -huh. ¿Cómo influenciamos nosotras la tecnología? ¿Qué hacemos que cambia el mundo de la tecnología? ¿Qué podemos hacer para que la tecnología sea un lugar más inclusivo? Son cosas que vamos a ir aprendiendo. Mira. Primero vamos a tener las fiestas el, uh -huh. el día viernes. Uh -huh. eh, vamos a empezar desde las 19 de horas. Eh, nosotros nos aliamos este año con unas organizaciones también de mujeres articuladas, sí. eh, Casa Fem y Girls Code Paraguay. Y también el, el viernes vamos a contar con la presencia de Brahma, que es una marca que apoya iniciativas de mujeres. Entonces vamos a tener acá una fiesta con DJ, o sea, música en vivo, vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a divertirnos, una super farra el viernes, para venir con todo el sábado de tarde, vamos a empezar desde las 15 horas del sábado nuestra feria, donde ahí sí vamos a tener cosas más serias, digamos, vamos a tener cha charlas, talleres, un panel principal con, con, con las amigas articuladas que van a hablar sobre emprendedurismo y emprendedurismo en el, en el mundo digital, eh, y luego talleres sobre arte y la intersección del arte y la tecnología y nada, conocernos como personas que le interesan eh, el mundo de tecnología el mundo digital y personas que quieren aprender más también uh -huh. ¿Vos sabés que es, es interesante lo que estás comentando y hablando? Porque hay veces que... Eh, Mirando un poco la situación y lo hablamos con varios amigos, ¿verdad? Hablaste de una marca que hoy eh, está apuntando mucho al trabajo de las mujeres justamente. Y anteriormente era otro mensaje y que cambie su forma, su estilo, su comunicación y que hoy esté apoyando es un gran paso sin lugar a dudas. Me gusta que, que tengan esta forma de organizarse y también de ver el tema del hacker HackerFen, de mezclar las dos cosas, es decir, la diversión por un lado como una apertura al evento de compartir con varias eh, organizaciones y entidades que mencionaste y después que justamente nosotros también conozcamos en qué trabajan ustedes, a qué se dedican, cómo le pueden ayudar a las demás personas, qué capacidades tienen también de poder aportar a la sociedad y que a partir del trabajo suyo se pueda ganar más espacios para las mujeres, claramente. Así mismo, Edgar, nosotros somos una organización que cumplimos 10 años este año eh, y trabajamos en temas, en, en la intersección de la tecnología y los derechos humanos, en temas súper amplios. Les invito, ¿verdad?, que entren a en nuestras redes, estamos como TEDICTEY en Twitter y en Instagram, también tenemos un canal de Telegram y nosotros ahí mandamos toda la info de las campañas y los eventos que vamos lanzando. Pero sí, o sea, cosas súper variadas. Yo estoy en el área de género, como, como te comentaba. Y este es uno de los proyectos más grandes que, que tenemos. Uh -huh. Y nos vamos a redivertir divertir. Somos una organización que apuesta por lo didáctico. Eh, entonces, sí, como vos decís, entrarle con todas y algo de diversión, fiesta, conocerlos más relax. Y después volver a aprender de manera horizontal con las compas del día sábado. Uh -huh. Decime, ¿dónde va a ser? Eh, ¿Mediateca sería el lugar? Sí, esta es nuestra oficina, la mediateca. Okay. Eh, que es que en el centro está sobre 15 de agosto, 823, casi Humaitá. Uh -huh. Muy bien. O sea que justamente ahora estoy ingresando al, a la web, al sitio web. Eh, y Ajá. todo lo que vos estás comentando, ¿verdad? Que, que está genial, ¿verdad? Es decir, el tema de. Y me encanta el, el, el comienzo de lo que ¿qué hacemos, ¿verdad? Eh, y vos justamente estabas manifestando eso. Y es. Eh, y el punto en cuestión que yo creo que es un tema muy importante y que está ocurriendo mucho hoy ya que somos muy digitales es defendemos el derecho o sea los derechos digitales ¿verdad? humanos en internet me puedes explicar un poquito más con profundidad de, de algunos casos de, de cosas que por ahí ustedes pueden apoyar y hay gente que no se anima pero con esto lo puede hacer y pueden tener un apoyo con ustedes Claro, eh, te voy a comentar sobre algunos proyectos que tenemos activos ¿verdad? desde el área de género. Tenemos una página web y proyecto que se llama La violencia digital es real. Y es una página web que trabajamos con compañeras de México y de Perú, las luchadoras de, y una organización que se llama Hiper Derecho, en donde identificamos 13 tipos de violencia en línea porque normalmente lo difícil es identificar ese tipo de violencia que vos estás viviendo, ¿verdad? Ese tipo de, de maltrato online, porque como como es un mundo, eh, como es el mundo digital, a veces la gente dice, eso no es real, no es la vida real, pero te afecta de manera real. Entonces, una de las campañas, una campaña activa que tenemos ahora mismo, donde podés entrar a la página web y aprender un montón, ahí tenemos recursos, que pasos a seguir si te acosan online o si recibís eh, hate speech ¿verdad? online. Y también tenemos otro tipo de campañas porque también nos enfocamos mucho en el tema de seguridad digital. Entonces, eh, proveemos talleres para que la gente se adiestre mejor en el tema de su seguridad digital. Eh, por ejemplo, tenemos una página web que se llama Libres y Seguras. Y ahí tenemos un curso que puedes hacer a tu a tu, a tu tu ritmo, que dure más o menos dos semanas, donde te enseñamos así, cómo identificar spam, phishing, cómo tener contraseñas seguras cómo aprovechar el tema de privacidad en redes sociales. Entonces hay muchísimas cosas que puede... puede. En las, con las que pueden interactuar, perdón acá me está ladrando pero <risa> no con las que pueden interactuar, no sé si se escucha se con se las que escucha, se igual, pueden interactuar igual, igual, igual se escucha, es ahí en el fondo creo que está apoyando lo que estás diciendo claramente ahí sí, <risa> te incluido acá Brunito desde la OFI eh, pero sí, temas, todo lo que sea intersección de derechos humanos y tecnología ahí les invito a que, que entren en las redes, que estamos súper activos nosotros ahí también nuestra página web, que van a poder leer más sobre las cosas que hacemos no, que vos sabés que está genial. O sea, ahora entré en Libre y Seguras. Eh, tiene el colorcito lila con las letras blancas. Y tienen lo, los posteos de las explicaciones, ¿verdad? De algunos resultados de nuestras encuestas. Eh, queremos convertir contigo. Eh, sí, va, se llama libresyseguras.tedic.org. ¿Ahí estás? Eh, no. estoy Porque no en... capaz de entrar en otro lugar. Esperadme, ¿qué? Esperadme. <ríe> sí, hay, sí, Libres y Seguras, TEDIC, ¿verdad? Segures. Ah, Libres segura. y libresysegures.tedic.org claro. Punto Punto sí, Esta página TEDIC. era nació verdad de la necesidad que, que veíamos nosotros como organización Ajá. que a la comunidad LGBT le, le, le faltaba este aspecto más eh, enfocado en su identidad y su presencia como activista Ajá. en el tema de la seguridad digital. Entonces surgió de eso, pero el curso es abierto a, a todo público y la gente que quiere ingresar se puede entrar al... A, a leer y a entender mejor ahí los, los capítulos que, que ofrecemos, ¿verdad? Excelente Y es totalmente gratuito y haces a, a tu ritmo Claro, o sea, estoy mirando acá, ingresé ahora, ahora sí, sí, sí, sí, me sale eh, uh -huh. Los diseños están muy buenos, ¿eh? Están muy buenos Ay, sí, nosotros trabajamos con diseñadoras geniales, la verdad Porque... Súper lindo esto Porque vos sabés que, vale, le comento a la gente que de por ahí nos está escuchando Y como esto es radio y tengo que graficarles el concepto, como diría una persona <ríe> Dice, selecciona tu perfil de seguridad digital. Y claro. Eh, Son está... medio verduritas. Exacto. Es, es, estoy, estoy tratando de pillarle así tipo, bueno, figura pública, activista eh, TLGB. Después está queer de barrio. O sea, mencioné bien. Ok. Sí. Y, y después van apareciendo las otras. Sí, está muy bueno. Me gusta. Sí, buenísimo está. Me gusta. O oh, sí. En uno de lo, una de las páginas que yo cuido ¿verdad? justamente por, por mi posición en, en la coordinación de proyectos de género es la página web de Cyborg Feminista, uh -huh. en donde es un espacio virtual en donde buscamos ocupar y recuperar la Internet ¿verdad? de una manera democrática y estudiamos el cruce de género, feminismo y tecnología. Uh -huh. Y ahí en esa, en esa web de Cyborg Feminista... .tedic.org ahí van a ver siempre los lanzamientos de la hacker femme y los lanzamientos anteriores ah, eh, archivados desde el 2017 si quieren entrar a ver los, las primeras ediciones qué importante eso, vos sabés que eso es lindo y también, a ver, yo sé que no se quedan eh, quietos porque al, al, al trabajar en esto en la edición, en el diseño en tener una web, uh -huh. me encanta lo del podcast o sea que ya veo eh, sí. la serie de podcast que, que está Ay, genial, sí, genial ¿verdad? entonces está muy bien estructurado muy bien armado la verdad les felicito muchísimo porque ah, muchísimas gracias. a ver eh, este trabajo no es fácil eh. no es fácil eh, encontrarle la vuelta eh, que la gente también se vaya acercando de a poquito eh, luchar contra todo lo que se tiene hoy en día verdad entonces eh, les felicito eh, les aliento por eso nosotros también creemos que este espacio eh, se merece que la gente que es nuestra audiencia le escuche a ustedes sepan eh, y puedan tener la libertad de poder expresarse, que es lo que siempre buscamos, ¿verdad? Así mismo, me encanta, muchísimas gracias por tus palabras, y nada, quedan, quedan invitadísimos a visitarnos en nuestra office este fin de semana, como les dije, empezamos el viernes de tardecita, eso es las 19 horas, y luego el sábado, que es el tema más, más serio con los talleres y las charlas, empezamos a las 15 horas, uh -huh. en nuestras oficinas, 15 de agosto, 8.23, casi humaita. Excelente. Recordemos de vuelta a la gente que por ahí se está sumando y está consultando el tema de las charlas del día eh, sábado. Ajá. Las charlas que vamos a tener, por ejemplo, son tenemos el panel principal que es sobre emprendedurismo. Sí. Eh, vamos a hablar, Aiti Vera nos va a hablar de qué, qué es emprender como mujer en Paraguay. Okay. Porque como sabemos, a la mujer le tarda más emprender que al hombre. Uh -huh. Entonces hay dificultades que nosotras vivimos al, al momento de emprender y luego invitamos, Dios mío, acá la construcción. <ríe> un segundito. Tranqui. Bueno, ahí vamos a pedirle a la gente de la construcción. Hermano, bancame un rato. Por favor, te sí, pido. Sí, Dios mío. Cinco sí, minutos de pausa, la la loco, y después ya estamos. <ríe> no sé si se me escucha bien todavía acá. Súper bien. O sea, yo de hecho, ah, la, la verdad no, escuché, no, no llegué a escuchar la... la, la... El tema de la construcción. El ruido, no. no, no al perro es sí, digamos. ¿verdad? Pero buena onda, hizo, esa, que, que no pasa nada. Solo, pero la construcción, no. Eh, te estaba comentando el panel principal de emprendedurismo. sí, Entonces vamos a hablar de emprendedurismo en general, en general lo que es emprender siendo mujer, y luego emprendedurismo en el, en el ámbito digital. Tenemos una compañera, superalta Peralta, que, que vino de México y nos va a estar... Nos va a estar visitando acá en nuestra oficina y nos va a hablar de su proyecto, que ella también tiene un proyecto sobre fanzines y magazines online. Y ella también va a tener un taller sobre cómo armar collages y digitalizarlos. Entonces esa es la intersección ahí de, del arte y la tecnología y el arte y lo digital. Y también vamos a tener algunas compas que nos van a hablar, por ejemplo, de unos bots que crearon para producir poesía, para hacer poesía. Y también eh, van a hablar de los sesgos de... La corrección de imágenes antiguas Porque muchas veces esos sesgos La manera en la que se corrigen esas imágenes antiguas Tienen sesgos europeos Entonces le blanquean la cara a la gente Le pone ojos azules, le achica la nariz Entonces vamos a estar discutiendo ese, ese tipo de conceptos Mira, muy bueno, muy bueno Sí, buenísimo está. Uh -huh, excelente, mira, yo la verdad eh, Agradecido, sigue con ustedes Por acercarnos la propuesta también De poder conocer un poco más De este lado, de lo que es la HackerFemme de saber que ya están hace tiempo, de que por suerte vuelven a hacerlo presencial otra vez después de mucho tiempo. Entonces, este, felicitarlos a ustedes primeramente. Y bueno, estamos a disposición de lo que podamos ayudar desde este lugar. Muchísimas gracias, Edgar, y muchísimas gracias por el espacio. Ojalá no. te veamos por acá o a alguno de tus amigos que quieran visitarnos el, el viernes de sábado. Ya está, por favor, sí, vamos a hacer Dale, lo genial. posible. Y de paso, hacemos ya la invitación a mis amigas para que... Vayan y puedan aprender todo lo que están ofreciendo eh, ahí en HackerFilm. Me encanta, me encanta que te usar a Miguel. <ríe> te mando un abrazo <ríe> grande, un placer. Dale un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Ahí está, pasó con nosotros Ana Maldonado, que es la encargada de proyectos de género, tecnología y comunidad de TEDIC. Entonces, charlando un poco sobre la actividad que van a hacer este fin de semana. Nosotros seguimos en De Otro Planeta hasta las 5 de la tarde. Escúchanos en la Buenísimo. web www.larrocola.com.py La Rocola Radio Online. Oh, no, está genial. Eso